Efectivamente me encuentro en la comunidad de Guisa, eh, frente a donde se está construyendo el nuevo hospital eh, regional, donde a primeras horas del de día de hoy se registró, señores, un aparatoso accidente en esta eh, concurrida vía la cual ha dificultado completamente la circulación del tránsito en toda esta zona. La cola, señores, que, que, que hay que hacer para desplazarse en esta vía, en este tramo carretero Nagua San Francisco, es completamente increíble. Ahí pueden observar eh, cómo quedó el minibús que transportaba a los pasajeros de, que venían en esta ruta. Eh, Nagua, Santiago, y la información preliminar es que este minibú eh, impactó con una patana la cual venía saliendo de este establecimiento. Estos vehículos eh, obstruyeron completamente la vía y la información que tenemos preliminar hasta el momento, ¿verdad? Varias personas heridas, incluyendo el conductor de este minibú, el cual completamente eh, ha recibido fuertes golpes en distintas partes del cuerpo y todavía no tenemos el número exacto de la cantidad de personas heridas en este aparatoso accidente el cual repetimos se registró en la mañana de hoy frente a frente al hospital de la comunidad de guisa y vamos a conversar con una de las pasajeras del de vehículo la cual puede contarnos brevemente qué sucedió dama cuál es tu nombre Chavine Lendo. Chavine, cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Porque nosotros estábamos en la guagua que viene de Nagua, De Nagua va a llegar Santiago. Y porque cuando nosotros llegamos, aquí hay Macorri, ¿verdad? Aquí hay y como él se chocó con unas con patán. Como cuando yo estaba dentro del la guagua, se choca yo tiende una bulla que se... ¡cum! Cuando yo tiende, yo bajo en la guagua, cuando yo, yo bajo, yo lo vi el accidente así, pero yo no sabe nada de eso. O sea, tú venías en la guagua, pero no pudiste percatarte de qué era. ¿Y cuántas personas heridas viste, más o menos? La, la vida nadie nos quita, pero los choferes están graves, y tiene una mujer dominicana que estaba atrás del chofer porque está grave, pero ahí la mujer ahí. Hay... Se rompe los pies, el brazo, de todo eso. Ah, ¿Cuántas personas iban en el minibú? Iba completo, más o menos. Completo. Lleno. Sí. Okay. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones. Ahí pueden ver una mujer la cual recibió un golpe en la cara. La misma se encuentra en, en estado de embarazo y afortunadamente verdad recibió solo golpes leves en distintas partes del cuerpo. Repetimos, señores: eh, imposible. Eh, ...transitar en esta zona, en este tramo carretero, Nagua-San Francisco debido a este aparatoso accidente. Los datos del conductor hasta el momento, nosotros no lo hemos podido conseguir, la información que manejamos es que verdaderamente se encuentra bien, delicado de salud. Él y varias mujeres más hasta el momento no tenemos eh, el saldo completo de cuántos heridos se han registrado en este aparatoso accidente registrado la mañana de hoy en la comunidad de Huiza Es toda la información que tengo por el momento.